Bienvenidos, bienvenidas, una semana más aquí a Informe 4.20, el programa eh, con el que estamos dando publicidad al proyecto de periodismo canábico Nuevo Cannabis, aquí hospedados por los compañeros de Marihuana Televisión. Soy Benito Díaz. Yo, Arnau Alcaide, este es ya nuestro quinto programa en otra sesión informativa con la mejor actualidad de forma distendida. Empezamos un poco con el sumario de hoy. Venid. El sumario de hoy, que es 4.20... Enhorabuena a todas las personas que celebran esta, esta festividad canábica y eh, vamos con el resumen, perdón, que ya me iba yo por las ramas. Alemania abre la puerta a una regulación para el cannabis recreativo. El proyecto de ley ha sido presentado por su ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, y el ministro de Agricultura, Zen of the Mar. Eh, asienta las líneas maestras de lo que será la regulación eh, en un segundo borrador tras fracasar el primero ante la Unión Europea. El proyecto que verá la luz a finales de 2023 o principios de 2024 contempla la legalización de la posesión y el, cannabis y el consumo del cannabis recreativo, la dispensación en clubes de cannabis y lugares autorizados, hasta 25 gramos y tres plantas por persona para el autocultivo. Un enfoque no comercial, el de Alemania, que despeja las dudas sobre si la regulación se iba a llevar a cabo o no este año o el siguiente y, y termina con el encaje dentro de de la legalidad europea eh, por otro lado tenemos que dar la mala noticia de malta a la que precisamente el encaje legal se había quedado corto pues eh, pasado ya un mes y medio de que salieran lo, las licencias para pedir una asociación canábica y empezar a abrirla estos permisos han demostrado ser demasiado caros y poco atractivos para el personal que no los ha solicitado y es que estiman desde eh, sectores acostumbrados al negocio del cannabis que los costes de la licencia más atravesar luego los eh, permisos de producción, eh, análisis del cannabis que se tienen que hacer para cada variedad y, y costes, tasas de desplazamiento, el coste de montar una asociación canábica asciende del medio millón de euros al millón de, al millón de euros, lo que supone pues demasiada pena. Desde luego. Eh, y no acaban las noticias preocupantes en este 4.20, eh, pues eh, Tabacos Titán, eh, British American Tobacco, se une a Charlotte's Web en, eh, en un nuevo grupo farmacéutico. Eh, la British American Tobacco eh, se une a esta farmacéutica para la creación de un nuevo medicamento para tratar una afección neurológica que no han revelado. La unión ha quedado reflejada en una inversión por más de 10 millones de dólares. La empresa, surgida a partir del caso de Charlotte Fiji, posee importantes propiedades intelectuales en torno a la fabricación de medicinas provenientes del cannabis, que la tabaquera podría terminar explotando. Más patentes sobre la planta y se van fusionando las industrias, ¿eh? para que luego... Nos venga el Plan Nacional de Drogas, la siguiente noticia, a decirnos que, que resulta que es la industria del cannabis la que ha capturado al regulador, no la farmacéutica que conserva estos permisos de explotación en exclusiva de los que hablábamos antes, pero que además, pero que además, en el artículo que compartían ayer de, de un profesor de psicología de la Universidad de Vigo, argumentos de autoridad se acogen. Resulta que el cannabis medicinal, sobre el que el Parlamento ha estado debatiendo durante seis meses en una cuestión de, de Estado y de interés colectivo y tal, era en realidad un caballo de Troya para meter el cannabis recreativo, no habiendo en el cannabis medicinal ningún tipo, por tanto, de evidencia científica, puesto que es nada más y nada menos que esta figura metafórica ¿no? que se utiliza para hablar de una trampa un regalo envenenado o como un mensaje inoculado en el que se intenta colar otra cosa. Eh, el Plan Nacional de Drogas, recordemos, es un organismo público que debería respetar pues, el, los consensos y decisiones tomadas por, por la mayoría parlamentaria del de, de país que, que les mantiene ahí. En su lugar, ¿no? pues parece que prefieren recompartirse estos artículos de opinión entre, entre los fetichistas de la abstinencia. ¡Siringuito! <risa> eh, la verdad es que eh, máximo respeto con la con la con el plan Nacional sobre droga. <risa> en fin. Eh, eh, seguimos con eh, la noticia de que un reportero de la revista THC, un medio online, planea demandar a Instagram por censura de contenido relacionado con el cannabis. Christian, eh, también conocido como Chris Roots, es un reportero de la revista THC y creador de contenido desde Argentina. Llevará ante los tribunales la, a la red social por censura eh, en lo concerniente a temas canábicos. Cris, que en la actualidad cuenta con 123.000 seguidores, denuncia la suspensión de su cuenta alrededor de unas 10 veces en un año. Una situación que se ha vivido en muchos medios canábicos y que han sufrido muchos activistas por intentar informar al respecto de la planta en según qué plataformas y según en qué redes sociales. Situación que conocemos desgraciadamente porque ya nos ha tocado de cerca a nosotros mismos. Sí. Por otro lado, en Canadá, eh, la provincia de Quebec ha ganado el recurso de apelación eh, que hizo al Tribunal Supremo después de que un ciudadano suyo, ciudadano de la provincia, denunciara a, diciendo que, que su interpretación, la interpretación de la provincia eh, de que la el autocultivo de cannabis no no tenía por qué ser legal, que ellos en Quebec podían prohibirlo pese a que en Canadá fuese legal y que eso estaba recogido dentro de la ley que Canadá había dotado de flexibilidad a sus provincias. Pues el ciudadano denunció y dijo, bueno, eh, habrá margen pero el autocultivo es legal, eh, no, no puede prohibirse el, el autocultivo y había ganado en, en primera instancia. Pero eh, ha recurrido la provincia de Quebec y se ha llevado en apelación, se ha llevado el recurso y por lo tanto eh, queda ratificada la prohibición de autocultivo en Quebec y el cannabis solo podrá ser obtenido vía dispensario. Noticias inquietantes, noticias preocupantes, noticias que conciernen a todo el espectro canábico nacional e internacional. Aquí, en Informe 420, vamos con la primera noticia. Bien, pues Alemania abre la puerta a una regulación para el cannabis recreativo. Una buena noticia para comenzar este informe 4.20 y es que el proyecto de ley presentado por su ministro de sanidad Karl Lauterbach, y el ministro de Agricultura, Zeno Dermar, asienta las líneas maestras de la regulación en un segundo borrador tras fracasar el primero en la en el Consejo de la Unión Europea. Ya saben ustedes y están puestos en la noticia que el proyecto de ley que se presentó en Alemania ha tenido muchos problemas porque contradecía ciertos acuerdos que ha establecidos ante la, ante la Unión Europea. Eh, precisamente eh, se ha llevado a cabo este segundo borrador para poder adecuarse y poder seguir adelante con este, con este proyecto, cosa absolutamente asombrosa porque en otro país quizás no se hubiera dado, por ejemplo... Aquí. Eh, el proyecto verá la luz a finales de 2023 o principios de 2024. Contempla la, la legalización de la posesión y el consumo del cannabis recreativo, la dispensación en clubes de cannabis y lugares autorizados, 25 gramos de posesión y hasta tres plantas de personal autocultivo. La intención, según el Ejecutivo alemán, es no, es no seguir el modelo holandés, sino que basarse en otro que no esté tan eh, centrado en el aspecto comercial. Eh, los argumentos a favor de la regulación que esgrimían estos estos ministros están relacionados con la protección a los más jóvenes y la asfixia del mercado negro. Pues al regularse el cannabis se podrán promulgar leyes de protección a la juventud específicas para no, para evitar, por ejemplo, la publicidad en grandes medios de en grandes medios de comunicación o eh, también se va a reducir lo que es el, el, el acceso a, al cannabis de origen ilegal teniendo otras eh, vías de acceso legales y mucho más a mano. Eh, la, la iniciativa ha sido secundada por el gobierno eh, formado por Socialdemócratas Verdes y el Partido Liberal, eh, eh, que luego han traído uh, a la Cámara eh, las dudas de los diferentes cantones, porque no sé si ustedes saben, pero Alemania está dividida en lugar de en provincias en cantones. Y uno de esos cantones, que es Baviera, se ha mostrado contraria a la regulación, esgrimiendo eh, el argumento de que eh, esto va a, a convertir y a, a atraer mucho turismo de drogas. Eh, además de esta posición, eh, se une otra posición escéptica que es la de las farmacéuticas que advierten de supuestos peligros para la salud eh, del eh, al legalizar y permitir el consumo de cannabis desde un punto de vista absolutamente cínico, eh, eh, dado que si sí, parece ser que si estos... estos centros Claro, claro. claro. Eh, eh, si no lo deciden las farmas, parece que no, que es un peligro para la salud pública. Pero si lo deciden ellas, pues entonces no hay ningún problema. Eh, no sé qué te parece estos pasos que está dando Alemania, compañero. Muy bien, esperemos que, que sirvan de guía para, para el resto de países de la Unión que han dado pasos un poco más en falso. No se han atrevido, eh, siguen con medias tintas, como pues regulaciones... De, del cannabis medicinal con accesos a la flor, pero que no se sabe la flor que es y si es con recetas y si no hace falta recetas y eh, en fin, entonces, eh, por ejemplo, vemos los casos de CBD, también regulaciones a medida para el CBD, hace falta hace falta una regulación integral del cannabis con acceso al cannabis adulto, eso al cannabis adulto en el que eh, todo el mundo tiene derecho a acceder a cannabis y a partir de ahí pues bueno, nadie niega nadie niega la necesidad de, de dosificar cuando se quiere hacer un uso médico pero, pero el acceso no se está garantizando con, con las regulaciones a medias, vamos a llamarlo así, a las que tenemos hasta ahora y... Y este sería el golpe de gracia, ¿no? Este sería el golpe de gracia a dejar de meter la cabeza de debajo de, de la tierra como los avestruces y decir, no, ahora regulamos la provisión de cannabis y salimos a flote. Hay que, hay que sacar a flote ese mercado ilegal y esa economía sumergida. Vamos a ver si, si Alemania es la que nos hace despegar en toda la unión. Desde luego es, una, es un rayo de esperanza para para muchos países de, de europeos que, que desean una regulación al respecto de, del cannabis, que Alemania, un país tan avanzado democráticamente, eh, haya eh, conseguido poner sobre la mesa incluso aprobar un, una regulación eh, del cannabis. Creo que es algo que, que realmente debería ser observado y, e imitado por mm, otros países que se encuentren en la misma situación y que deseen Realmente eh, acabar con el mercado negro y establecer un, un cerco de protección al respecto de los más jóvenes. Seguimos con Informe 420. Ráfaga, compañeros. Y volvemos con Malta, pero no con buenas noticias, porque a mes y medio de la salida de las licencias en el país mediterráneo, el pequeño país mediterráneo, eh, ya se ha visto la ausencia de peticiones y el diagnóstico es claro. Entre medio millón y un millón de euros cuesta levantar una asociación canábica, algo que han estimado inversores del cannabis. Y, y que ha sido calificado por otro lado por el activismo de, de impracticable y una, una salida contra el espíritu de, de la ley que falla el espíritu de la ley que era que, que sin complejidad personas se pudieran asociar libremente y, y desarrollar una actividad de producción y distribución y consumo de cannabis eh, controlada. Ese era el espíritu de la ley. Eh, se, está hablando, se está hablando de que el gramo a los costes eh, actuales del montar una asociación eh, estaría en el doble del mercado negro, estarían los 15 euros versus los 8 del mercado, del mercado negro con las tasas vigentes al montar la asociación, al desplazar, eh, al desplazar el cannabis, al analizar el cannabis por cada tipo de variedad, se van acumulando tasas, se van acumulando tasas que debería haber centralizado la administración, de, la administración eh, maltesa del cannabis, debería haber centralizado y pagado, o sea, de forma conjunta desde el Estado, por todas estas actividades para que las asociaciones no tuvieran que hacer frente a, a los costes burocráticos. A, la, a una serie de tasas que entendemos que es un gasto que el Estado tiene por aplicar la por ejecutar una regulación y una normativa, pero que lo está trasladando a las asociaciones y, y lo, lo convierte en impracticable. Ya decimos que si el salario mínimo en Malta no alcanza los 800 euros, estaríamos hablando de que deberían reunir personas que se quisieran asociar entre el medio millón y un millón de euros para obtener una asociación sin ánimo de, sin ánimo de lucro, ¿no? porque claro, se supone que la ley todavía respetaba ese espíritu sin ánimo de, sin ánimo de lucro pero la inversión de capital eh, está completamente descontextualizada con, con una organización sin ánimo de lucro, porque una organización sin ánimo de lucro no requiere eh, tener una cantidad de dinero tan alta, tener tanto capital para empezar. Entonces el coste del gramo seguía eh, en estos cálculos hasta los 15 euros al principio de una asociación, cuando en el mercado negro en Malta se está comprando por 8 euros. No solo es un despropósito eh, lo que cuesta un gramo en relación al salario mínimo, sino eh, que además es el doble, con lo que es imposible que, que se pueda topar, que se pueda trasvasar el mercado negro de Malta con la regulación a mercado legal, que es el objetivo también de toda regulación, con lo que ya es pues, un fracaso de facto, que no esté estudiado el precio de salida realmente para que pueda competir, como por ejemplo un, eh, se hizo en Uruguay, que una de sus virtudes fue rápidamente desplazar Además fue algo de lo que Mujica sacó siempre pecho eh, a futuro de la relación, desplazar en dos años el 50% del volumen del mercado legal, más del 50% del volumen del mercado ilegal a la legalidad. Eso, desde luego, esta ley no es que no, es que no lo haya hecho todavía, es que ya podemos esperar. Y, y lo que vamos a ver en Malta a partir de ahora, pues... Eh, va a tener que ser una, una rebaja de estas condiciones como condición sine qua non tras, este, tras esta estampada, ¿no? tras esta ausencia de, de licencias y esta ausencia de, de asociaciones, que pues algunos otros inversores han llegado a decir por ejemplo, estamos hablando de noticias de Newsweek de Business of Cannabis sobre todo Business of Cannabis tenía, tenía la exclusiva en este caso de pues, las opiniones de Relief Malta muy enfadados diciendo que no se responde a al, al espíritu de la ley, su presidente Andrew Bonello, no responde al espíritu de la ley de carácter asociativo ¿no? que no tenía que tener tantas barreras legales, tantos costes administrativos eh, inversores del cannabis llegan a decir que, que solo personas de alto poder adquisitivo podrán permitirse el capricho porque, claro, tampoco es una empresa el capricho de montarse una asociación, una asociación. Lo que un alto despropósito, alto nivel de despropósito en un país que se había visto sacudido eh, por las últimas noticias sobre la agencia regulatoria del cannabis. Cuando se impulsó la regulación, se nombró a la titular Mariela Dimec, que visitaría España y haría un acercamiento al modelo asociativo español. Eh, concretamente en Cataluña, visita a Barcelona de los clubes, las prácticas de reducción de riesgos. Eh, esta, esta especialista fue, fue despedida en, una, en un conflicto entre el gobierno que la acusaba de no haber desarrollado ya los reglamentos de las asociaciones y ella que dijo que no tenía a nadie trabajando con ella, ni, ni presupuesto, ni... Básicamente no tenía dotación más allá del de, de cargo para poder realizar una reglamentación de algo tan importante como sus asociaciones canábicas. Y para lo que sí quedamos fe que se estaba asesorando porque, pues por ejemplo, a mí mismo me concedió una entrevista su visita a Barcelona o, o sabemos que visitó varios clubes, informó con la Catfax, informó con con agentes de reducción de daños, o sea que, pues bueno, eh, definitivamente fue una persona que sí que había hecho trabajo, pero se recriminó por parte del de, de gobierno, que no había sacado ya los reglamentos, y ella dijo que, ella dijo que no tenía que no tenía suficiente dotación de presupuesto y de personal. Sería despedida, sería sustituida por un conservador, está ahora Leonid Macay, ex de Cáritas, también de drogodependencias, perfil prohibicionista, fetichista de la abstinencia, al que se le hizo prometer a su nombramiento por parte del activismo que no daría un golpe de timón a la regulación en Malta que la regulación en Malta seguiría siendo una regulación sin ánimo de lucro para las asociaciones, sino una regulación de carácter comercial. Algunos aspectos de los que iban saliendo a la luz eh, preocupaban, pero Macay firmó y e hizo varias declaraciones públicas diciendo que el espíritu de la ley sería respetado, que no se entraría en ninguna regulación comercial. Poco a poco se irían sabiendo noticias sobre el precio de las licencias, demasiado elevado, sobre el que el propio Macay tuvo que rectificar diciendo que se abriría una tasa reducida de 1.500 euros sobre los 10.000 o más previamente anunciados para las asociaciones más pequeñas. Y las noticias que seguían también eran, eh, eran poco esperanzadoras. Pues el modelo permitía abrir diferentes dispensarios para una misma asociación y... Y pedía una inversión de capital inicial muy alta para iniciar el cultivo, que es la base de toda asociación y de cualquier posible distribución y consumo de, de cannabis. Se convertía, por lo tanto, en un modelo asociativo grande, con tasas grandes, para eh, dispensarios en diferentes ubicaciones. Lo que de facto para arrancar requiere mucho capital y mucha gente dispuesta a ponerlo. Básicamente dificulta pues, que grupos pequeños se puedan... Se puedan organizar. Incluso desde el ILIF han vuelto a cuestionar que, que esta aplicación final de la ley no pueda ser utilizada por eh, industrias que ya tienen especialistas trabajando en el cumplimiento de trámites burocráticos, permisos fitosanitarios de producción, etcétera que ya básicamente pues, eh, tienen especialistas trabajando en atravesar esos trámites burocráticos y serían las mejor posicionadas para montar una asociación canábica aparentemente sin ánimo de lucro. Bueno, pues ya con este hachacito final, queda ha dicho todo por, por parte de, del activismo, por parte del presidente de, de Relief Malta, Andrew Bonello que ya digo que bueno, Relief Malta lleva capitaneando un poco... Eh, lo que han sido los comunicados críticos eh, con estos movimientos bandazos del gobierno que pese a regular las asociaciones canábicas ahora ya dos años prácticamente eh, no, ha, no ha todavía logrado su implantación Noticias preocupantes desde Malta ante esas, esas regulaciones que están llevándose a cabo y que parecen acercarse más al modelo norteamericano que al modelo que hemos estado hablando hace nada de, de Alemania. Vamos a continuar eh, porque tabaco, tabaco Titán se va a unir con Charlotte's Web en un nuevo grupo farmacéutico. Tabacos Titan, que es British American Tobacco, se une a la farmacéutica para la creación de un nuevo medicamento para el tratamiento de una afección neurológica que no han especificado. La unión ha quedado reflejada en una inversión por valor de 10 millones de dólares y eh, que no es calderilla. La empresa eh, Charlotte's Web eh, surgió a partir del caso de Charlotte Fiji, y posee importantes propiedades intelectuales en torno a la fabricación de medicinas provenientes del cannabis, eh, la, que la tabaquera podría terminar explotando. Esta noticia que aparecía en Green Market Report eh, explicaba que la farmacéutica es la única empresa de Estados Unidos que tiene autorización de venta de aceite de CBD por parte de la, eh, de, por parte de la de la parte del organismo federal que lo, que lo regula, que regula los alimentos y... ¿El tabaco puede ser? Bueno, la historia de Charlotte eh, Fiji eh, eh, se trata de una, de una historia de superación. Es probable que ustedes, si han estado atentos a las noticias y a la actualidad canábica de los últimos años, eh, hayan podido observar la historia de esta joven activista eh, que cuando empezó eh, sufría epilepsia infantil eh, a los 5 años. Apareció en el documental WID, que se puede ver en Netflix, en 2013 y ha, eh, ha sido uno de los pilares del activismo canábico a favor de, de la regulación del cannabis medicinal. Eh, el negocio no parecía ir demasiado bien para la farmacéutica Charlotte Webb, eh, que se dedica actualmente a la elaboración de aceite y de gominolas de CBD y eh, parece ser que necesitaban una inyección de capital rápido. El director general de la British American Tobacco un señor que parece ser muy recomendable, enfatizó que la intervención en la empresa eh, es otro punto de las invenciones de British American Tobacco, más allá del tabaco y de la nicotina ya que la compañía continúa transformando su negocio en un para, para un mañana mejor. Eh, pues Frente a este tipo de de, de declaraciones que se puede decir, ¿verdad? Esta gente que, que ha fagotizado fagocitado el, el negocio de esta, de, del cannabis eh, medicinal, de objeto medicinal para eh, explotarlo desde el punto de vista de una tabaquera no sé hasta qué punto podría ser creíble que, que esta gente esté trabajando para que las personas en general tengamos un, un mañana mejor ¿qué opinas, socio? Pues, menudo peligro. De, no, Noel, al final vemos un poco como el actor, esa farmacéutica que hace aceites de Charlotte eh, pues precisamente, claro, el aceite no es un epidiolex, ¿no? Que vendes a 100 por el precio del aceite. Entonces, igual se estaba equivocando no patentando sus productos y vendiéndolos 100 veces más caros. Pues, ¿Cuál, es, eh. ¿Cuál es el resultado? Que tiene, tiene que vendérselo a, a la tabacalera, ¿no? para intentar comercializar para intentar comercializar el, el cannabis como, como otro tipo ya de, de, de bien de consumo su objetivo de su objetivo medicinal queda queda ya disuelto absolutamente ¿no? en, en esa venta ahora que, que mencionas el Epidiolex, eh, te, va, te va a sorprender esto porque uno de los científicos que, que desarrolló el epidiolex está metido en esto. <risa> está claro. metido en esto de parte de la British American Tobacco, por supuesto, no por parte de, de Charles Webb. Así es que, que al final… Lewis estaba equivocando con su gama de productos. Tenía que meterle más patente, más propiedad intelectual y conseguir que los estados se lo comprasen a 100 por el precio, porque es que así es como se hace una buena industria farmacéutica. No tenía visión de futuro. Negocio, sí. <risa> no tenía visión de futuro. Vamos con lo siguiente, compañero. Bueno, pues aquí tenemos aquí tenemos precisamente el tema de la otra vuelta de la tortilla, porque resulta que en el Plan Nacional de Drogas no ven no ven captura por parte de la industria farmacéutica como, como vemos nosotros, que hablamos de esos precios sobredimensionados de las patentes sobre la planta y de por qué vale el epidiolex y el sativex no sé no sé cuánto dinero al estado. Eh, pues no, debe ser que ellos también valen el Plan Nacional de Drogas, le valen no sé cuánto dinero al Estado, ¿no? Un chiringuitillo pequeño de esos que, que se montan por ahí y, y ellos comparten que la captura del regulador se produce se produce por otro lado, que la captura del regulador se produce por la industria del cannabis, ¿no? Entonces, eh, aquí vemos este tuit eh, del Plan Nacional de Drogas que nos educa todos los días sobre, ...sobre esta cuestión tan fundamental como el autoconocimiento de lo que consumimos y demás... ...con pues, argumentos filosóficos, eh, introspectivos, sobre, eh, sobre gestión propia y tal... ...nada que ver con eh, motivaciones cuasi religiosas como la mera abstinencia o porque está bien... ¿No? Entonces, moral y, y no, no, es con todo rigor y ciencia. Claro. Si abrimos, abrimos el artículo de su tweet, veremos aquí que Manuel Isirno Folgar, eh, profesor de psicología de la Universidad de Vigo, nos deleita sí. con una, una reflexión que de primeras pues, puede, parecer mucho puede parecer que tenga mucho sentido. Y, y por eso han corrido a compartirla, sus compañeros deben ser conocidos, ¿no? Porque por eso se comparten los artículos entre ellos, del Plan Nacional, del Plan Nacional de Drogas. Ya decimos, su servicio público valoradísimo, por eso estamos nosotros aquí haciendo, haciendo el programa. Que porque... no, Arnau, que no se conocen de nada, hombre, esta gente, si son profesionales de lo suyo, como dispersos? Profesionalísimos. Pues bueno, vamos a ver con qué nos, con qué nos deleitaban ayer eh, sobre esta reflexión de la captura del regulador en el cannabis. Resulta que, que bien, eh, el cannabis está lleno de, lleno de publicidad y, y la presión sobre los reguladores hace que se hagan regulaciones favorables para que la industria pues, pueda meter sus productos legalizados y tal. Esa es la realidad que vivimos, no claramente. Una, una legalización absoluta donde la industria del cannabis está metiendo sus productos eh, por doquier y contándonos que el cannabis es maravilloso, maravilloso para la salud. En fin, esta realidad, que, que solo se pueden creer dentro del Plan Nacional de Drogas, choca co completamente con la realidad que, que tenemos en el país, que es que incluso del cannabis medicinal se está diciendo que es dañino, no existe acceso a cannabis ninguno, ni cannabis medicinal, en todo caso en el mercado negro, y la industria del cannabis que eh, viene trabajando con semillas y con la exportación de semillas eh, por el mundo y productos de hortícolas, de, de grow shop para el autocultivo, porque en este país existe el derecho al autocultivo que no tiene nada que ver con el derecho al autocultivo, no tiene nada que ver, es una cuestión de derechos civiles y de no intromisión en el ámbito privado del domicilio y esas cosas, no tiene nada que ver con, eh, con eh, captura del regulador, o sea… Eh, el regulador no ha sido capturado en la regulación del cannabis porque no ha habido ninguna regulación del cannabis hasta la fecha. Entonces, muy bonito, es verdad, pero resulta que podían haber escrito, pues, pues, podían haber escrito este artículo sobre cualquier industria, cualquier captura corporativa que se puede producir en cualquier otro sector que sí que esté en funcionamiento, no como en la industria de, del cannabis hortícola que no está en funcionamiento en todo caso. Eh, la del autocultivo, que decimos que vende semillas, armarios de cultivo, fertilizantes, ok, ok, bueno, esta supuestamente no es la que ejercería tal presión para nuestro Manuel Isorno Folgar, que no repara en que realmente es la industria farmacéutica la que ha conseguido las reglas de mercado que él dice que se están doblegando con la captura del regulador, esas reglas del mercado por la cual solo se puede conseguir cannabis medicinal vía medicamento, que vale, pues eso ya decimos, 100 veces más de lo que vale un preparado natural, eh, bien lo paga el Estado, lo paga después el consumidor. Al final el fabricante dice, mira, yo llego aquí con mi patente, con mis permisos burocráticos elevados, de costes eh, difícilmente alcanzables para, para otros competidores, para personas cualquiera, desde luego no para el cannabis natural hasta que no haya investigación pública, y... Eh, y pues eh, capturó aquí al regulador y logró, por ejemplo, quedar con, quedar con Biondi y que, y que luego me, me, me, en el le, pidió, le se lo que Mar Pharma, que está en Solchaga, está en el otro del PP, que había sido ministro de defensa y, y la de la oficina de patentes, que había estado con el SOE también y <risa> Claro, lo que pasa es que, claro, aquí esa es una captura del regulador que pues no, no debe ser la que en el plan de, nacional de drogas se ve. Pues, de, igual a ellos les invitó también GW Pharmaceuticals en su momento para, para decirle no, no, aquí los que capturan, aquí los que capturan son los del cannabis alimentario. ¿eh? Nosotros venimos con nuestra propiedad intelectual bien financiada y contrastada a nivel científico. Claro. Total. No, bueno. Que no conformándose con esto, porque aquí hasta aquí decís, bueno, ¿qué rollo nos estás contando de la captura del regulador? que si de la industria del cannabis o la industria farmacéutica? Bueno, no solo conformándose con, con intentar llevar la realidad hacia el lado de que es la industria del cannabis la que ha capturado y no la industria farmacéutica la que ha capturado al regulador. La realidad que tenemos es que el único producto que entra es el de la industria farmacéutica. Lo demás ni se produce ni se puede comprar legalmente. Eh, aparte... Nos van a plantear una teoría maravillosa en este artículo. Según vamos bajando, veremos aparecer la teoría del caballo de Troya. Y es que se dirá que el cannabis medicinal ha sido un caballo de Troya en España, ¿vale? Un caballo de Troya, o es sea, una mentira, para introducir el cannabis recreativo. O se desarrolla su teoría de la captura del regulador diciendo que eh, no solo eso, sino que el parlamento de España, los partidos en el gobierno, el parlamento, la voluntad, eh, la soberanía popular, <risa> se, ha dejado, se ha dejado meter un caballo de troya sin ninguna evidencia científica para posteriormente introducir el cannabis recreativo. Esta es la verdadera realidad de, del cannabis medicinal, solamente una mentira, ¿no? Eh, para introducir el, el cannabis recreativo. Bueno, pues este, este artículo nos lo ofrecía ayer. Nuestro maravilloso, prestigioso hacer servicio público, científicos de científicos, Objetivo. los que elaboran la guía clínica del cannabis, que de clínica no tiene nada. Eh, todo pues bueno, como has dicho tú antes, todo un buen chiringuito. Que, que bien podíamos cobrar nosotros algo por este programa, ya que ya que, tal, que el cannabis medicinal es un caballo de Troya. Pues, pues vamos. O sea, a creo este que lo que decimos nosotros, aunque no estemos de acuerdo, va, va bastante más a la orden del día del servicio público. Es a exactamente no, el presupuesto. Es exactamente la misma argumentación que utilizaban los prohibicionistas en Estados Unidos antes de, de llevar a cabo su modelo de regulación. El tema de que eh, se empieza con el medicinal y una cosa es libertad y otra libertinaje, ¿no? Increíble, increíble que a estas alturas proceso de por medio de regulación del canal medicinal, seis meses uh, de, de consideración en vía parlamentaria y, y, bueno, pues el Plan Nacional de Drogas que básicamente desafía con, con esta desfachatez, desafía, eh, se mantiene, no hay avance social, no yo aquí vengo con mis postulados prohibicionistas recalcitrantes, que además pues falaces, eh, de, no, tiene, no, no no se entiende, contra, contra, contra la, la voluntad del de parlamento y, y del gobierno. Y sobre todo absolutamente encerrados en sí mismos, herméticos, sin ningún tipo de, de, de afán de diálogo ni de nada. O sea, son gente que está encerrada en su burbuja se dan medallas a sí mismos, que, medallas que pagamos nosotros, la que es la leche. La, eh, llevan a cabo un montón de, de actividades para sí mismos eh, que pagamos nosotros, o sea, lo, lo pagamos la, las personas que consumidoras. Publican, no, se citan, vale. se comparten entre ellos, claro, se fomentan este tipo de estudios pues, desde este tipo de ópticas y con este tipo de profesionales, pues entonces pues es una, es una retroalimentación continua. Sin ningún tipo de, de afán de, de, de llegar a algún sitio, de llegar a algún punto en común con lo que es la, la gente de la calle. Están ahí metidos en su rollo, siguen ahí. Cero valor público, cero valor público pero el mayor altavoz. Básicamente, este es el son problema. Gente que, son gente que lleva viviendo desde, desde los años 80, de la crisis de la heroína y de los daños y de las pocas cosas que pudieron hacer al respecto. Y con eso se han edificado un, unos podios para sí mismos, para sus compañeros, y se dan palmitas, pues eso, y ya está. Y eso, es, y eso son miles de, de miles de euros que, pues, vendría, a mí me vendrían bien. Mientras, mientras quienes practican prevención y trabajo de campo en, en materia de drogas, de verdad, trabajo sanitario, de verdad, eh, no no pues bueno, no predicar la abstinencia que es, que es lo que se hace desde el Plan Nacional de Drogas a día de hoy claro. es, sí que están financiados por el Plan Nacional de Drogas pero no pertenecen a este ¿no? son aquellas organizaciones del tercer sector que tienen que pelearse cada año por, por pequeñas partidas para realizar el verdadero trabajo sanitario de mucho valor y que sí que se hace en este país que no tienen pues, para nada no tienen para nada el lugar la poltrona que tienen algunos de estos profesionales en el chiringuito, supuestos profesionales en el chiringuito, que es el Plan Nacional de Drogas. Por ejemplo, pues Consumo Conciencia el otro día hablaba con Javier Sánchez, que estaba contento porque había conseguido financiación para Consumo Conciencia para ocho meses de, del año. Decía, bueno, pues ocho meses, ¿qué, qué cobro este año? Pues joder. De eh, los programas de... Buena porque, porque claro, mientras mientras están aquí los de la poltrona, los de la poltrona difundiendo el caballo de Troya del cannabis medicinal con su sueldo con su sueldo fijo, pues pues quien hace el trabajo de verdad es está en el tercer sector pidiendo pidiendo la limosnilla una vez al año a ver si le cae, le cae la subvención pública para la única política de drogas que se hace en el país, pues ya digo, ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo, que provee en toda España y es la, la que provee a través de Energy Control, y va a proveer también eh, salas de venopunción salas de en determinadas ciudades, o sea, quien está en la vanguardia, quien provee la asistencia sanitaria, el análisis de drogas en espacios festivos, festivales y demás, eh, el, los informes de adulteración del mercado negro, son esas entidades que están financiadas por una partida menor de, del Plan Nacional de Drogas cuando estos están aquí, en la poltrona, compartiéndose los compartiéndose los articulillos estos de, de aquí. Seguimos ya terminamos que... con el tema. con la siguiente noticia que es eh, tiene bastante que ver al respecto de la actualidad canábica y de la, y de la del derecho a la información ya que un reportero de la revista thc eh, planea demandar a instagram por censura de contenido relacionado con el cannabis cristian eh, también conocido como chris roots eh, es un reportero de la revista thc y creador de contenido desde argentina llevará a los tribunales a la red social por censura eh, frente a temas canábicos Chris, que en la actualidad cuenta con 123.000 seguidores, denuncia la suspensión de su cuenta alrededor de 10 veces en un año. El juicio, que Ruth pretende que sea en nombre de toda la eh, comunidad canábica, pondría de manifiesto la continua censura que, eh, que Instagram y, y, la, y la empresa matriz Meta lleva ante colectivos pro, pro regulación y cuentas con fines educativos y explicativos, sin más criterios que el de la propiedad privada. El periodista asegura que el daño se produce a organizaciones y activistas en redes sociales es importante y acuciante. Eh, los principales eh, puntos en común eh, eh, es que eh, Meta vulnera el derecho a la libre información eh, de las distintas legislaciones eh, mencionadas en más de un país, más o menos eh, prohibicionistas, y que llevan a, a otros movimientos a cerrar. Eh, filas eh, contra eh, este tipo de actividades, sino también información sobre reducción, de eh, no solo censuran eh, temas sobre, sobre cannabis, sino también temas sobre reducción de riesgos e incluso eh, información sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es probable que eh, la, la demanda eh, se dé bruces contra eh, la, la realidad de, de, de que pues, es una empresa privada, Meta Instagram... Eh, ya censuran contenidos con desnudos o violencia eh, y pues son, son sitios eh, con su propia ley digamos y que no se pueden eh, no se pueden eh, abordar de otra forma incluso en este caso que están vulnerando claramente la, la libertad de expresión eh, nosotros mi compañero Arnau y yo pues ya hemos sufrido este tipo de censuras en las redes sociales en el medio en el que estábamos antes y eh, hemos tenido bastante debate al respecto de, de cómo enfocar las cosas para que no nos, para que no nos siguiera pasando con nuevo cannabis. Eh, de hecho, hasta nos llegamos a plantear el, el, el que no debiera aparecer a lo mejor la palabra cannabis en el título, eh, intentar como soslayar las cosas, pero realmente decidimos que eh, si es esto de lo que estamos hablando, es esto lo que tenemos que reflejar, pase lo que pase y si no tenemos hueco en, en esta red social pues tendremos que irnos a otra que nos asegure que, que respeta las libertades individuales de las personas que, que participan en su juego, ¿no? Y que es un juego bastante productivo y que da dinero. ¿Qué, qué opinas, compañero? Hombre, desde luego, desde luego hombre. hay que respetar hay que respetar eh, la libertad de información por encima de todo. O sea, eso es. Eh, no puede ser restringido por una red social de carácter privado y estamos perdiendo el tiempo a nivel de, a nivel de regulación, si, si no atajamos que la censura no se decida por cuestiones públicas, sino por cuestiones privadas, ¿no? Porque, pues en fin. Eh, censura existe en las instituciones, pero por lo menos se supone que, que es una censura que proviene de, de una moderación eh, por no de todos o yo qué sé. Eh, desde luego una, un actor privado mmm, no, no puede tomar una decisión unilateral de ejercer la censura y contra todos los demás, o sea... Final, cuando uno en ayuntamiento o un país, o, o en fin, pues decida, decida que el límite de las redes sociales, es la página de en el foro de, de donde se comparten las actividades culturales de un municipio, por ejemplo, o eh, en los medios de comunicación o con las obras artísticas que se van a realizar en un festival de nivel estatal. Estará mejor o estará peor, pero existe legitimidad. Y ese es un concepto muy importante que no podemos traspasar a una red social de carácter privado. No hay legitimidad para que tome una decisión sobre la libertad de expresión. Cero. Desde luego. Es un tema muy interesante. Vosotras, vosotros que estáis viendo el programa, nos podéis comentar lo que, lo que os va apareciendo al respecto de, de este de estos hechos que seguramente si seguís la actualidad canábica ya habéis tenido que, que, que enfrentaros a que la cuenta que estabais siguiendo ya no existe, a que um, se ha perdido material que igual os interesaba y que ya no está disponible porque la red ha borrado el vídeo ha borrado las fotografías. Eh, contadnos, contadnos qué, qué os parece, eh, estamos deseando leer vuestras impresiones. Sí, seguimos con el informativo. Hasta el defensor del pueblo le llegué a escribir yo en su momento, sí, sí, contándole lo nuestro, pero le llegó justo a la reflexión filosófica, le llegó porque me respondió, pero me dijo: bueno, es de ámbito privado y comprendemos lo que dices de la esfera pública, pero, claro. pero en este momento lo no podemos hacer mucho, ¿no? Instagram decide. <risa> Continuamos con Quebec. Eh, Quebec, la provincia canadiense, ha visto ratificada la prohibición del autocultivo que tiró a iniciar eh, hace ya más de dos años, pero que, que se vio frenada porque un ciudadano denunció que, denunció que no tenía encaje legal dicha prohibición y que era... Eh, en fin, que que no, no se acogía la norma y por lo tanto es, eh, era ilegal y debía Quebec permitir eh, dentro del encaje canadiense algún tipo de autocultivo, de alguna forma, pero no eh, no podía prohibir el autocultivo. Este, este juicio se ha saldado esta semana pasada finalmente a favor de la administración de la provincia canadiense, de la administración de Quebec, que en el, en el recurso de apelación al Tribunal Supremo ha logrado ver estimada la prohibición del autocultivo, con lo que a partir de ahora en Quebec y así esta provincia, a diferencia de las otras de Canadá, en las que tienen diferentes cantidades de plantas disponibles y cantidades de posesión que se pueden llevar y demás, cada una puede adaptar la norma un poco a su gusto, Quebec será la que no se pueda practicar el autocultivo, solo se podrá obtener cannabis por la vía del dispensario. Eh, la sentencia recoge que en un primer momento consider, dio, la razón, dio la razón al ciudadano eh, en el primer recurso, diciendo que era verdad, que la ley habilitaba el autocultivo y que, y que eh, Quebec no podía limitarlo a la inexistencia, pero en segunda instancia ha matizado el tribunal que el fin de la ley es... Eh, poner a disposición el cannabis y que éste pueda ser eh, obtenido, utilizado, transportado consumido y que, la ley, y que la ley es funcional para habilitar esos fines aunque prohíba el autocultivo. Ergo, la no disponibilidad de cannabis en Quebec no es posible. Quebec debe proveer las vías para la disponibilidad, para la posesión, para poder consumir cannabis, pero entiende el tribunal tras esta apelación, que el autocultivo puede ser excluido a nivel provincial de la ley. Abre la puerta al resto de provincias que quieran ir con un perfil más comercial eh, de, de, de la producción, no quieran permitir el cultivo doméstico, pues abre la puerta a que así pueda ser en, en Canadá. Uh -huh. Algo que nosotros entendemos ¿no? como básico el autocultivo solo por, por principio filosófico, en la posibilidad de autoabastecerte de del cannabis. Mm. Eh, lamentable las lamentable la, la noticias es que llegan desde Canadá, uno de uno de los países pioneros en la regulación del cannabis y que ahora parece que, que anda sobre sus, propia, sobre sus propios pasos eh, en un retroceso incomprensible que no tenga más, que, más allá que ver que la propia represión de las personas. Eh, vamos a recordar de qué hemos estado hablando con un pequeño resumen. Sí, sí, ya es al final. Alemania abre la puerta a una regulación del cannabis recreativo. El proyecto de ley presentado por su ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, y el ministro de Agricultura, Zen Odermar, asientan las líneas maestras de la regulación en un segundo borrador tras fracasar el primero ante la Unión Europea. El proyecto, que verá la luz a finales de 2023 o principios de 2024, contempla la legalización de la posesión y el... Y, y del consumo del cannabis recreativo la dispensación en clubes de cannabis y lugares autorizados 25 gramos y hasta tres plantas por persona para autocultivo toma el timón a Alemania en la Unión Europea y es que este que cae la que iba liderando Malta pues la salida de las asociaciones canábicas, de las licencias para eh, poder eh, abrir una de ellas se ha visto truncada por el elevado coste para este y otros permisos eh, que permiten abrir un club social canábico y es que se está hablando de medio millón, un millón de euros como coste para levantar dicho club y precios del gramo de 15 euros que doblarían a los del mercado negro e impedirían en cualquier caso que de llegar a abrirse asociaciones canábicas que ya decimos a día de hoy la ley ha fracasado, no podrían competir con el mercado negro. Lamentable, lamentable, está, está preocupante las noticias que llegan desde, desde Malta. Y eh, leemos también en Green Market Report que British American Tobacco se une a la farmacéutica Charlotte Webbs en un nuevo grupo farmacéutico. La British American Tobacco eh, se une a la farmacéutica para la creación de un nuevo medicamento para el tratamiento de una afección neurológica todavía no revelada. La unión ha quedado reflejada en una inversión por valor de 10 millones de dólares y eh, es que esta empresa Charlotte Web eh, surge a partir de, del activismo de Charlotte Fiji eh, y posee importan importantes propiedades intelectuales en, la en torno a la fabricación de medicinas provenientes del cannabis que la tabaquera podría terminar explotando. La gallina de huevos de oro, esas patentes de la planta, y seguimos con el Plan Nacional de Drogas, que precisamente ha dicho que el caballo de Troya es el cannabis medicinal. Caballo de Troya para introducir el cannabis recreativo y envenenar a la población. Este artículo lo compartía ayer la cuenta oficial del Plan Nacional de Drogas en Twitter, sobre un artículo de opinión escrito en lasdrogas.info de un psicólogo de la profesor en la Universidad de, en la universidad de Vigo. Eh, el argumento del Caballo de, Tro de Caballo de Troya viene a invalidar el trabajo en el Parlamento Español de seis meses, todavía a la espera de concretarse en una ley, para ver cómo se regula el cannabis medicinal, que básicamente pues queda queda des absolutamente desacreditado tanto en el artículo, tanto la evidencia científica del cannabis medicinal como ...como la acción legislativa que la puso sobre la mesa en este país. Viejos, viejas argumentaciones, viejos fantasmas como, por ejemplo, el fantasma de la censura. Y es que un reportero de la revista THC planea demandar a Instagram por censura de contenido relacionado con el cannabis. Eh, Christian, también conocido como Chris Roots, es un reportero de la revista THC y creador de contenido desde Argentina. Llevará a los tribunales esta red social por censura frente a temas canábicos. Chris, que en la actualidad cuenta con 123.000 seguidores denuncia la suspensión de su cuenta alrededor de 10 veces en un año. Una situación que ya han vivido muchos activistas y muchas cuentas informativas al respecto del cannabis. Problemas para informar, tenemos que pelear contra el tabú y mientras tanto Quebec prohibirá definitivamente el autocultivo. La provincia canadiense ve ratificado en el Tribunal Supremo. Eh, su, su prohibición, su interpretación de la ley canadiense de que puede restringir el autocultivo hasta la nada, pero sí dejar eh, todas las demás condiciones de posibilidad para obtener, portar y consumir cannabis. Bien, y esto ha dado de sí el informe 420 de hoy. Eh, esperamos que lo paséis muy bien y que celebréis eh, el, el 420. Eh, de la mejor manera posible, de la manera que vosotros y vosotras consideréis, porque es parte de vuestra de vuestro derecho a la libre expresión de la personalidad. Pero y... si nos apuntaros a Nuevo Cannabis, el Berkami, que tenéis la descripción aquí debajo, antes de que te despida sin recordarlo, vale, tenéis el enlace aquí debajo del vídeo, es el periódico con el que vol queremos volver a informar con actualidad eh, redactada, investigada por nosotros, en tener más tiempo para preparar estos temas más profundos. Y, y bueno, eh, seguid comentándonos qué, qué pensáis del formato, qué temas les apetecen o cómo veis la actualidad. Muchísimas gracias por ver, eh, gracias a los compañeros de Marihuana Televisión por hospedarnos y, y darnos la oportunidad de hablar de, de temas canábicos con todos vosotros y vosotros. Soy Benito Díaz. Yo Arnau Alcaide, buenos humos y buenas tardes. Buenos humos.